Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Mario Borbón Y en este tutorial vamos a presentar una práctica Sobre los gestores bibliográficos Sotero es un gestor de referencia bibliográfica Libre, abierto y gratuito Se, se desarrolló por Sender for History And Media de la Universidad George Maxson Que funciona también como un servicio Sotero Que además tiene una gran extensión libre para navegar A la hora tenemos que escoger Un estilo bibliográfico, ir a un menú de referencias de sotero, en la ventana de preferencias escoger una pestaña y exportarla. En la lista de formato de salida normal, selecciona un estilo de tu, de tu preferencia. Y por último, usa la opción de generar bibliografía. Damos clic en la primera opción que aparece. Aparecerá una ventana en la cual vamos a iniciar aparecerá esto y de ahí vamos directamente a buscar lo que es la extensión de Sotero. Aquí podemos añadir una carpeta nueva, en el cual nos permitirá buscar documentos. Yo por ejemplo lo voy a buscar en Dialnet. Busquemos, estemos en acción y vamos a buscar en caso voy a buscar voy a buscar el impacto de la palabra en el cerebro Damos clic en buscar y nos aparecerá varias opciones, en el cual solo elegimos uno. Ya, aquí también nos aparecerá un pequeño resumen, pero como no queremos hacer resumen, escogamos el pdf. Y aquí tra trabajaremos en Word, aquí escribimos algo relacionado a lo que hemos investigado y prácticamente aparecerá la cita ya estructurada. Y eso es todo lo que tenía que decirle, muchas gracias.